Solo una cosa le pido mejor, siga su camino, que yo se quie el mío, derrumbando tu enemigo, derrumbando enemigo. Solo una cosa le pido mejor, siga su camino, que yo se quie el mío, derrumbando tu enemigo. Si no quiere que lo atrape como mosca ante la araña que ha llegado el cuero parce con el estilo crudo que ya me estoy mal viajando con esta pinche pista que en corto la voy matando aquí en el barrio a los putos hocicones los mandamos en coma o en el hospital simón mi que a huevo vengo dispuesta a lo que sea y el enemigo que me quiera tumbarse la pela que yo vengo dispuesta a lo que sea que sea, quiero ganar corona, quiero ganar victorias, derrumbando enemigos, como lo dijo el coro, mejor siga su camino que yo seguir el mío. Me verás bien morrillo, pero ya estoy bien calado, afilado el colmillo eh, del tipo mexicano que le traigo en las venas, hermano. Sangre de barrio, sangre de casa, sangre de clica. Mejor siga su camino, que yo voy a seguir el mío. Y esta letra bien cruda, te ataca hasta tu chompeta, te lo juro, asegura. Solo una cosa le pido, mejor siga su camino, que yo seguiré el mío. Derrumbando el enemigo, derrumbando el enemigo. Pido Mejor si su camino, que yo se en el, el mío. Derrumbando el enemigo, enemigo derrumbando enemigo. Todos contra mí, y yo contra todos. Todo moros y un diablo que disfruta el morbo. Vengo más sucio que el lodo. De todos modos, nadie me adora. Los pico y me brinco el muro. En polvo nos convertimos, Dios bendiga a mis enemigos. Vaya donde vaya, no dejo rastro. En corto los aplasto, los desaparezco. Soy efímero como aire, pase la tierra, no habrá. Yo decido cuando esto se acaba. Querías guerra y guerra vas a tener. Vendete a Dios, padre, le pido, le digo a Somos imperfectos, basura de ser humano. Como el vidrio, mi delirio es buscarte, asesinarte, aplastarte, hacerte sufrir, este es tu fin Llegó la hora de morir, soy la vacuna letal, la cura del dios Odín Todo es contra mi, homie, yo contra todos, nadie puede contra mí porque soy un sucio, Amigos Con una sola mano los cuento Tú eres un maldito Judas Y el barro de la libertad Representando a los Budas Este es mi barrio Este no es un circo Llegó la hora de depurar Soy un gallo humilde De esto no deberían hablar Es mejor callar Es mejor rezar Porque traigo conmigo Mi amor y en aprieto Tú Estás a nadie le digo mis secretos Los sujetos del otro día sabieron Cuando nuestras tarjetas vieron Les disparo y al piso fueron cayendo oh, oh, oh, oh. En sus manos su destino está yeah. Solo una cosa le pido Mejor siga su camino Que yo se el mío derrumpan Cosa le pido mejor si su camino que yo se tire el mío, derrumbando en el mío.